Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta ocasión estaré haciendo un arte de pared, RGB. Como ya tenía esta que me hice, como en febrero del año pasado, quería hacer otra, pero no quiero hacer la misma porque esta me costó. Esta me costó casi un entero hacerla. Porque si se fijan, en lo que están despegados, sí, está, sé que está mal. Eh, como se fijan. Esa yo la hice, es decir, imprimí todo el bol de negro y lo otro fue un plato que lijé un plato transparente que lijé para que se vea en blanco y me gustó como quedó, pero no quería respeto no quería ponerme a elijar todo eso porque lo a mano, no tenía una lijadora eléctrica en ese momento todo eso lo a mano y me costó En fin, y después en mayo por ahí vi esto me gustó mucho, pero me dio pereza hacerlo y los perfiles de aluminio lo compré pero no quise hacerlo en ese momento hasta ahora, y ahora por fin lo hice, ya que viene el baile de la madre y como me fue mamá que me lo pidió. Para... Siendo así, empecé a imprimir piezas individuales de las que van en los moldes para agarrarlo, para agarrarlo a la pared. Pero no tenía, no sabía la cantidad que necesitaba de las piezas que van en el medio. Entonces agarré y le una foto a la pared y, y dibujé sobre ella más o menos como quería que quedaran y el tamaño para saber la cantidad que necesitaba imprimir, más o menos, para saberlo. El problema es que como imprimía piezas, una de, en el centro de la impresora, empezó a despegarse la, la, la parte superior de, de la cama, lo que me generaba que la pieza por la parte plana, que es la que se va a ver, quedaba mal. Entonces tuve que agarrar y hacer, es decir, distribuir la pieza que en ese centro, no había ninguna pieza para que no se dañara. Entonces empecé a imprimir el lotes de varias piezas. Como ya tenía una cámara. Es una cámara web para vigilar la impresora desde lejos. me La le imprimí, imprimí en la mañana y me iba para el trabajo. Y cuando volvía ya estaba más o menos casi terminando el lote. Después de eso empecé a unir los perfiles con los tubos. El punto fue que como lo estaba haciendo sin guante. Y para entrarlo es un poco olioso, Aquí voy a poner... Creo que un clip y más grabándolo. Así que decidí ponerme un guante cuando, porque me estaba aguayando la... la huella digital, me la estaba borrando con ese plástico. Le puse un guante para deslizar la mano más, más fácil y entendí cómo hacerlo. Ya tampoco decidí ponerlo tanto en la cámara porque son tubos. Y mientras tanto la impresora seguía imprimiendo piezas. Entonces después de eso empecé a limpiarla. Después que había ya unido todos los perfiles que iba a usar. Que más o menos eran unos creo que 18, 17 perfiles. En los decir, sumándolo todo. Todos los lados. Entonces pues me puse a limpiar las piezas porque estaban sucias por el pegamento que estaba usando. Y así, como un cúter que la punta estaba rota, así que era más fácil arañar la superficie. Entonces, me puse ahí a limpiar, a limpiar, limpiar, limpiar todo y cada una de las piezas que iban saliendo. También, eh... ¿qué fue lo que hice? Ah, usé un encendedor para la, la superficie pues, se pone la limpia porque también estaba usando un cepillo como una de la las primeras pieza que hice, que se dañó la parte de arriba y estaba toda arrugada entonces tuve que usar un cepillo en esa ocasión y en otra cuando estaba muy pegado para sacar todo de ese cepillo dejaba la superficie muy mate y con el encendedor la dejaba, así hacía que se calentara un poco la superficie y cogía como estaba el brillo y, y los cilitos que soltaba también se los quitaba con eso Pues ahí me puse a medirlos, los tamaños que necesitaba. como medí para que sean de 13 pulgadas. Es decir, la barra mide un pie, que son 39 pulgadas. Entonces estaba cortando de 13 pulgadas, así no me quedaban excedentes. Así me fui a la sala, porque y, uh, junté toda la barra también con tapey, para que se me, se me haga más fácil medirla. Entonces, después de ahí, fui a, la... a un espacio, en la entrada, donde no hay nada, así puedo poner unos plásticos encima de un, de un banquito ¿sí? para poner los zapatos adentro de él, para cortar todo ahí arriba. Entonces, se me, se me hizo difícil, porque en la, la luz que da la caladora, así... Mmm, pues, esa fue una brillante idea que se me ocurrió, Usa una caladora ¿Por qué usé una caladora? Mejor tenía que hacerlo a mano Porque así, evito lo que me pasó después, que fue que se rayó la superficie Porque a la caladora sí le puse tape Pero a la superficie no le puse suficiente tape y por lo alado Solamente puse tape a donde voy a cortar Y se rayó También tuve que pedir ayuda porque no podía hacerlo yo solo Porque tenía que estar con el pie levantado Si pues sí, le pedí ayuda a mi mamá para que me ayude en eso después de ahí el cuarto a limpiar los perfiles y las regaba de metal de aluminio que le quedaban también a los plásticos separarlos para poner la tira led que está que usé porque no he usado mi controlador yo estaba un controlador programable y una tira un poco genérica de esas que venden no no neopixel no, no como el que usó en su video se sí, me puse a limpiarlos también me fijé que el perfil que había cortado creo que era muy grande. Entonces, eso cuando estaba poniendo la, la tira, si no la puse totalmente pegada, solamente porque era de prueba que yo lo estaba haciendo, lo iba a soldar y a ver cómo se iluminaba para ver si estaba bien. Pero después dije, ¿para qué lo voy a soldar? Si tengo que armarlo entero, como quiera. Entonces fui a la sala, lo alme para ver el tamaño que tenía y me fijé que lo hice demasiado grande. Grande entonces. Cuando fui al cuarto y me di la pared para ver el tamaño, me di, que, me di cuenta que me iban a cabe dos o tres, muy pésimo, tres a lo alto. 3 y es 3. Ese era un 3x3 que iba a caer, de, de, de, dependiendo de cómo lo fuera a hacer Entonces, ¿qué fue lo que hice? Eh, lo hice de esta forma, es decir, creo que más puse una imagen porque en ese punto ya se, se me rompió eh, Una pieza para agarrar, es decir, el brazo que yo hice, el, el tornillo se rompió Entonces no lo grabé como lo alme es decir, como lo pegué Usé este pegamento para ir a tener una imagen Entonces, ¿qué fue lo que hice después? Hice un par de pruebas para ver si el microcontador podía maneja, manejar varias tiras al mismo tiempo de salida. Y de, si de una tira a otra también podía manejar varias. Porque de la forma que yo lo iba a hacer. Es decir, también eso fue otro otro que cogí, un, cogí Paint y lo puse me puse a hacerlo. Para ver cómo quedaría. Entonces, en, en lo que me puse, en lo que me puse a hacer las pruebas. Y después con lo de Paint que estará saliendo... Después de ahí, la, se me acabó el tiempo de la semana, esperar la semana siguiente y me puse soldarlo. No estaba con muchas ganas de estar grabando todo eso, así que no. Le voy a poner algunas imágenes para, para que vean cómo fue más o menos que eh, algunos puntos: que es decir, el, el medio y el punto donde había más uniones. También aquí al final le está dejando una toma de cómo se ve encendido en la pared.